En estos momentos de adversidad vemos que las artesanías nos han enseñado a construir con solidaridad y también hemos aprendido que de los tejidos la unión hace la fuerza. Y en estos momentos de adversidad necesitamos que apoye al sector artesanal comprando productos locales. Por eso apoya nuestros productos. Cuando compras un producto artesanal estás apoyando el sustento de muchas personas como somos los artesanos